Dios te bendiga, Dios te guarde Gracias por estar con nosotros nuevamente Hoy vamos a hablar sobre el adulterio y el divorcio Muchas veces nosotros tenemos problemas en nuestro matrimonio Y estamos pasando por momentos bien dolorosos Y consideramos la posibilidad de separarnos de nuestra pareja Ya si hemos vivido eh, algo tan doloroso como es el adulterio pero quiero compartir contigo estos versículos porque en esos momentos viene la consideración de lo que es el divorcio y pensamos eh, si estoy si estoy obrando bien si estoy obrando mal eh, y con y con toda la justificación de que uno puede justificar que mi pareja fue infiel. O sea, yo tengo todo el derecho para yo eh, eh, renunciar en, en el matrimonio. Con todo y eso tenemos inquietudes, tenemos dudas. Y con esta breve eh, eh, explicación quiero edificarte brevemente. Y para eso vamos a tomar a Mateo.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 que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Bien, aquí en estos versículos yo quiero explicar algo y es lo siguiente. La ley del Antiguo Testamento decía que es malo que una persona tenga relaciones sexuales con alguien que no sea su cónyuge. Eso podemos verlo en Éxodo 20:14. Pero Jesús dijo que el deseo de tener relaciones sexuales con otra persona que no sea su cónyuge es adulterio mental. Y por lo tanto, pecado. Jesús enfatizó que si el acto, que si el acto está mal, también lo es la intención. Ser fiel ser fiel a su cónyuge con el cuerpo pero no con la mente es tradicional la confianza vital para un matrimonio sólido. Jesús no condenó el interés, el interés natural en el sexo opuesto ni el deseo sexual sano. Él condena llenar la mente deliberada y repetidamente con fantasías que serían malas si se llevaban a cabo. Algunas personas piensan que si tan solo mirar con pasión sexual es pecado, entonces más vale tener relaciones sexuales. Sin embargo, ejecutar los deseos pecaminosos es más dañino en varios sentidos. Primero, hace que la gente justifique el pecado en vez de dejar de pecar. Segundo, destruye matrimonio. Tercero, es una rebelión deliberada contra la palabra de Dios. Y cuarto, Siempre hiere a otra persona, además de dañar a quien comete el pecado. Las acciones pecaminosas son más peligrosas que los deseos pecaminosos. Por eso, no hay que convertir los deseos en hechos. No obstante, los deseos pecaminosos son igual de dañinos para la, para la obediencia. Si no son controlados, los malos deseos terminarán convirtiéndose en malas acciones y alejarán a, a las personas de Dios. Cuando Jesús cuando Jesús dijo que había que cortarse la mano y sacarse el ojo, estaba hablando en forma figurada, porque incluso una persona ciega puede tener pasiones sexuales. Ahora bien, si esa fuera la única alternativa, sería mejor ir al cielo con un ojo o una mano que ir al infierno con dos. A veces toleraré, toleramos pecados en nuestra vida que si no los controlamos a la larga podrían destruirnos. Es mejor pasar el trabajo y la dificultad de eliminar algún mal hábito o de abandonar algo o de abandonar algo que atesoramos, que permitir que el pecado traiga juicio y condenación, examine su vida y haga lo necesario para eliminar todo lo que le cause pecado. El divorcio es tan doloroso y destructivo hoy como lo fue en los días de Jesús, Dios quiere que el matrimonio sea un compromiso de por vida y eso podemos verlo en Génesis 2.24 Al contraer matrimonio, las la personas nunca deberían considerar el divorcio como una opción para resolver sus problemas ni como una forma de escapar de la relación que aparentemente está muerta. En estos versículos, Jesús también Está confrontando a quienes abusan del compromiso matrimonial y utilizan el divorcio para satisfacer sus deseos sensual de casarse con otra persona. ¿Está usted fortaleciendo su matrimonio o lo está destruyendo? Por último, Jesús dijo... Que el divorcio no está permitido a menos que se haya cometido infidelidad. Esto no significa que uno debe divorciarse inmediatamente después de que un cónyuge cometa adulterio. La palabra traducida como fornicación implica un estilo de vida sexualmente inmoral, no un acto de adulterio que se confiese y del cual se haya arrepentido. Aquellos que descubren que su, cónyuge, que su cónyuge ha sido infiel, primero deben hacer todo lo posible por perdonar a su pareja, reconciliarse y restaurar su relación. Siempre debemos buscar las razones para restaurar la relación matrimonial en vez de buscar la excusa para abandonarla. Así es, mis hermanos, yo sé que eh, eh, uno enterarse que su pareja le ha sido infiel a uno, es doloroso es algo que, que le hace daño a la familia eh, eh, eh, eh, se pasa por un mal momento porque la persona, la víctima se siente repudiada se siente eh, eh, menospreciada pero, de la, pero ante todo debemos ver quién es el autor que está detrás de esa infidelidad, aunque fue la persona que causó el daño, fue la persona que transgredió pero Satanás el autor que está detrás de todo eso. Y antes de uno, por más dolor que tenga, pensar y tener la primera opción que sea, que, que, que sea el divorcio, debemos primero tratar de reparar la relación, perdonar y hacer lo posible porque ese matrimonio vuelva a brotar esas hojas verdes, vuelva a brotar esas maripositas, como decimos, en, en nuestro corazón, en nuestra barriguita, que vuelva la llama del amor y si aún usted haciendo lo imposible a que el divorcio no se concretice y la otra persona sigue, sigue transgrediendo y como resultado esa persona desea separarse de usted, bueno pues usted ha hecho todo lo posible. Porque el matrimonio perdure aún usted siendo la víctima. Así que lucha por tu matrimonio y que el divorcio no sea la opción única para resolver el problema al daño. Dios te bendiga, Dios te guarde.